Le echaré un lazo a sus cuellos para salirme de este foso Uso de contrapeso el cosmos, no soy ruso Aunque baile cascachos sobre sus rostros Arrancándoles la piel como perros rabiosos, me frustro Lo convierto en puta de tu gusto Hasta que le suene la flauta a tu hijo de puta de turno Ah, no me tocan para hacer culto Ah, pero si me culpan para hacer bulto Ah, tú con la lupa Miro el peluco, es la grupa Me insulta, vivo de luto Rappers de trato, yo ofrezco trucos, me asusto Aprendo menos de tu grupo que de mis canutos Ya yo, puto, no es pa tanto. Ves el castillo de lejos si te crees que es alto. Ah, si te acercas ves pues que es fácil el asalto. Pero hay que ser valiente para dar el salto. Que no exploto si no canto. Lo canto a veces falto. Recuerdo que les muevo el seso menos que los Dalton. Yo, me vuelvo un chaco cauto. Otros escriben grandes antes viven como Carton. Yo, lo escribo guapo aquí enterran el cuarto. Comiendo donuts como fat cops en los Hamptons. Yo, no necesito saltar el charco para sonar apto en el acto. Miran con el tacto, conceptos son abortos. Yo, los partos ahora están contados, todos somos otros. Yo, da igual que sea inmortal si no te importo Los dioses viven solos si lo pagan con nosotros. Breaking love, getting old, feeling so alone. Ah, uh, looking up, my fucking phone. Mierda, crucifica mi pronunciación. ¿Tú entendiste todo o oh, no? Lo canto en español o okay, qué? Eh, es un guiño me deja el quiebra. Ah, uh, la crapeta me desintegra. Ya recuperaré mi caja negra. Yeah. A ver si se alegran cuando me de tregua ah, Se les pía leguas que no van a traer pescado. Me con aquí maquito colocado pensando que me esconde al que le toque. Nadie se puede acostumbrar al caos, pero algunos no podéis salir del orden. Vais a competir por competir. Os da igual que lo los pilote. Poco pilas de lingotes en barriotes por lotes. Ah, ah, ah, Así dejo la superficie, ocre. No necesito un pincel para hacerte ver. Nada, ah, con relativa al placer, la belleza fue una y se hizo tres Envenenada, la expresión como artificio, antifaz, anti-yo, me siento estafa Siento esta fatal, a veces un estafador carece de finalidad Pero rompe cuello como las jirafas, ah, leo lo observándose jugar La guitarra es una nota, siempre pide más, crecer sin alas es más divertido que pintarse Y si yo estoy ingenuo, me di cuenta, nada más volar a ah, fuego Trato de ser un corre caminos, el coyote me desprende el doble de humanismo porque es tonto y se piensa listo chico típico fin. Ah.